Gracias a la Cátedra de Satander de Eficiencia y Productividad. Hoy tenemos la suerte de contar aquí en el CIO con la presencia del profesor José Luis Zofío de la Universidad Autónoma de Madrid, que es economista, experto en eficiencia, productividad y en costes del transporte y justamente hoy viene a hablarnos sobre este, sobre este tema. Así que nada, muchas gracias José Luis y, y adelante. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, en primer lugar, pues eh, agradecer a, al CIO y a la Cátedra de Santander de Eficiencia y Productividad al que me haya invitado a impartir este seminario. Eh, el trabajo que voy a presentar hoy, en realidad, es la conjunción de dos, de dos artículos eh, relacionados con un proyecto de investigación que tuvimos en la, en la Universidad Autónoma de Madrid, eh, financiado por... El, la comunidad, la comunidad autónoma y también dentro del plan nacional, dentro de los planes de cooperación público privada y bueno dentro de lo que era ese contexto, pues estuvimos elaborando distintos datos y metodologías para eh, estudiar la evolución de los eh, de los costes de transporte, en principio de mercancías por carretera y también de pasajeros. Esto era un, unos proyectos que en concreto el nacional eh, que financiaba el ministerio de fomento y eh, estos costes generalizados del transporte han sido utilizados en, en distintas estudios, han dado origen a alguna tesis doctoral y, eh, y lo único que puedo decir es que creo que están realmente infra, infrautilizados para todo el esfuerzo que en su día pusimos porque aparte de digamos el equipo de investigación más cercano eh, aunque están publicados en la página web realmente luego no tuvimos la oportunidad de discutirlo con, con el ministerio y hacer un seguimiento o que eventualmente se pudieran ir actualizando ¿no? al no haber podido disponer de, de más financiación pero en cualquier caso eh, se ven una serie de, sacamos una serie de conclusiones que son muy interesantes eh, y una de las aplicaciones de, de este cálculo de los costes generales de transporte que, que posteriormente voy a, voy a centrarme en ellos es estudiar las eh, diferencias en accesibilidad que ha habido entre las regiones españolas en concreto las comunidades autónomas eh, es decir, sabéis que además esto está relacionado eh, o tiene una componente política de, de, de análisis de políticas del transporte y de infraestructuras bastante importante porque existe la controversia en España respecto a si las inversiones en infraestructura del transporte son neutrales o no si eventualmente tienden a favorecer un modelo centro periferia que se inicia eh, con el desarrollo de la red de, de carreteras nacionales eh, ya con la, con la república pero que luego posteriormente fue, fue a, a, agrandada esas inversiones bajo la dictadura y posteriormente eh, ha habido un cambio digamos, en las estructuras de la red de transporte de tal forma que en vez de tener esa vertiente radial se han empezado a hacer un, una, una malla más extensa, ya no tan radial, entonces eso supone que tiene que favorecer la cohesión o al menos el hecho de que haya eh, las distintas regiones tengan una accesibilidad el res, al resto de España que sea menos eh, desigual a la que existía bajo el modelo radial ¿Mm? entonces lo que nosotros hacemos es, es ver desde un punto de vista eh, de de la productividad, eh, cómo las, eh, eh, las inversiones en infraestructuras de transporte, en este caso carreteras, se traducen en accesibilidad para las regiones, las provincias, o los, eh, en la idea de alcanzar los mercados. ¿Por qué, por, qué es importante, vamos a, a, ¿Por qué es importante analizar esto? Ahora lo vamos a ver. Es decir, el, eh, ¿qué es la accesibilidad? Bueno, pues la accesibilidad es es un concepto estratégico realmente en todos los modelos de espaciales de economía regional, en lo que se conoce como el relative market potential. Al final son medidas que lo que nos dicen a través de, por ejemplo, el concepto de áreas comerciales que conoceréis, es cómo de bien situado está una región. Entonces, pues, digamos que eso es muy importante desde el punto de vista del comercio. Es decir, aquellas regiones que, que, por ejemplo, estén mejor situadas en una red, tienen unos costes de transporte inferiores para alcanzar el resto de nodos, de localizaciones económicas, y entonces tienen más fácil el que puedan desarrollar actividad comercial, exportadora e importadora ¿m? que se puedan convertir en un hub, en un núcleo ¿m? aquellos por ejemplo pues eh, eh, regiones que tienen una accesibilidad elevada en España en términos relativos respecto, por ejemplo, si consideramos España, que luego lo podemos discutir como el área de análisis, pues es Madrid ¿por qué? porque está en el centro y porque además se ha visto favorecida a lo largo del tiempo por, precisamente porque no solo un centro económico sino también administrativo eh, se ha ido reforzando su posición privilegiada, lo cual genera desde el punto de vista de la, de la economía geográfica una serie de ventajas comparativas económicas de aglomeración de, de escala de, de, de alcance, scope y demás que tienden a reforzar esto y entonces existen una serie de modelos como serían los modelos centro-periferia que comenzaron con, con el Krugman, Paul Krugman, premio Nobel de Economía no hace muchos años que viene, viene a reforzar y explican cómo, cuáles son los procesos que subyacen al movimiento de los factores productivos y de las mercancías dentro de un país en función de costes de transporte, tecnologías de producción, etcétera. También la accesibilidad es un concepto importante en la economía regional es decir, en modelos que lo que intentan explicar a través por ejemplo de tablas input output, son los flujos entre las distintas regiones en función de cómo estén mejor o peor situadas y, por supuesto, hay todo un debate de, de política de transportes y e infraestructuras que luego podemos entrar en él, que, que está detrás. Pero, en general, cuando uno mira la literatura, lo que ocurre es que la, la accesibilidad se mide por índices que son muy sencillos y muchas veces de forma individual. Pasa un poco con el hecho de que es algo multidimensional, entonces tú tienes tres o cuatro indicadores, los intentas ver, es, podrías hacer un indicador sintético, por ejemplo, aplicando pesos a esos cuatro indicadores, de acuerdo con alguna norma, o eventualmente podrías intentar, si tienes muchos, aplicar análisis multivariante, pero eh, en general es, eh, se suele mirar a, distintas, a distintos índices y establecer conclusiones sin que se pueda obtener una única medida y entonces nosotros pensamos que realmente siguiendo algunos a, a, eh, estudios que ya existían a partir del año 2000 como este de Martín y eh, Brida, Quinn y, y otros aplicar el análisis envolvente de datos como una forma de reducir esa, ese problema de dimensionalidad y poder finalmente resumir en un único indicador cómo de bien, por ejemplo, está una región respecto al resto de regiones o provincias o zonas de transporte, depende de cuál fuese nuestro ámbito de análisis eh, en un país o en una, o, o en un, una determinada eh, área ¿de acuerdo? entonces lo que nosotros en nuestro punto de partida es que cómo una región accede al resto es algo que está única y exclusivamente determinado por la infraestructura de la que dispone es decir, que eh, nosotros podemos poner isocronas por ejemplo, para, para viajeros y evidentemente si nosotros ponemos eh, un tren AVE entre Madrid y Barcelona, cosa que entre otras cosas es el estudio de Martín del año 2005 cuando inauguramos el AVE tanto Madrid como Barcelona ven su accesibilidad desde un punto de vista del tiempo incrementado en términos ingentes desde el punto de vista del transporte de, de, perdón, de pasajeros y esto lo podemos aplicar ese ejemplo a las carreteras, cuando nosotros hacemos una, una autopista inmediatamente podemos acceder al eh, resto de localizaciones de un país de una forma más rápida hay varios efectos ahí, por ejemplo si la autopista te permite eliminar congestión o si simplemente, ahora lo veremos, eh, supone ahorros de distancia y de tiempo, por ejemplo, el hecho de que, haya, de que reduzca la congestión. Nosotros adoptamos, por tanto, un, un, un modelo en el que basado en la función de producción en el que eh, la, la infraestructura de carretera es el input que permite a una región, digamos por así decir, producir accesibilidad esto eh, es básicamente el, el valor añadido de lo que va a ser el, el paper y lo que voy a presentar es decir, cómo a lo largo del tiempo la accesibilidad relativa y absoluta de las regiones ha ido cambiando en España, comunidades autónomas, ha ido cambiando en España conforme se iba alterando la red de infraestructuras eh, por carretera eso resume el, el objetivo y esto lo hacemos Mediante una serie de. de mmm, apoyándonos sé, una serie de estudios sobre lo que se llama el uso eh, de red de transporte realmente utilizado. Este es un artículo eh, publicado con, eh, con Inmaculada Álvarez y normalmente eh, y dos eh, geógrafos de la Universidad Complutense de Madrid, que, eh, Javier Gutiérrez y Ana, Ana Condecho, que está ahora en el IPTS en Sevilla, Ana Condecho, que son geógrafos, por tanto, y que realmente son los que han programado en los sistemas de información geográfica todo lo que es, por un lado, la digitalización de la red de transporte por carretera que hay en España desde el año 80, que es el que utilizamos, hasta el 2007 ¿vale? y con el sistema de información geográfica uno elabora arcos de tal forma que al final todo eso es una red que está perfectamente digitalizada en el sistema y sobre la que se puede, como ahora veremos, asignando una serie de valores a cada arco, optimizar rutas o sea que es el procedimiento que, que se utiliza eh, ahora, ahora hablaremos de cómo se hace esto posteriormente lo que hacemos también desde el punto de vista de la accesibilidad es definir una serie de indicadores relacionados con la demanda final intermedia que son conocidos, que son utilizados de forma generalizada por la, en la literatura, con lo cual eh, son fáciles de interpretar por parte de las personas que trabajan en temas de accesibilidad y en su medición y análisis y eh, aparte de calcular y definir algunos de estos índices pues eh, aplicamos la metodología DEA y desde, eh, desde un punto de vista estático y luego a través de la variación en el tiempo, que es lo que aquí denominamos dinámico pues eh, simplemente malquist mal índices, indexes, so, indexes. So, así que digamos que el, el, la contribución de la, del artículo es unir estas, estas distintas, eh, eh, estos distintos elementos algunos de los cuales son novedosos como el primero eh, otros son conocidos como son los indicadores y la propia técnica DEA pero digamos que la conjunción de ellos es la, la novedad entonces, lo primero es Qué es lo que tiene a su alcance una localización I, por ejemplo Elche, para llegar al resto de España. Bueno, eh, Lo que tiene desde el punto de vista de la, del transporte de, de mercancías o de pasajeros por carretera es la red de transporte que empieza aquí y que alcanza el resto del territorio nacional. Ahora bien, resulta que cuando nosotros en el sistema de información geográfica le decimos que optimice la ruta, de acuerdo con un criterio de coste mínimo que ahora presentaré, que calcule la ruta, la, la ruta que une Elche, por ejemplo, con todas las localidades que tengan más de 5.000 habitantes, pues nos damos cuenta de que muchísima red de transporte no se utilizaría jamás. ¿Por qué? Porque hay muchas carreteras comarcales y muchas carreteras locales, ¿de acuerdo?, que nunca serían utilizadas por eh, los que serían utilizados por los, digamos, empresarios o los interesados en mandar mercancías a otros puntos de España. De hecho, imaginemos que se vendiesen todo. Pensemos en Mercadona, desde donde tenga, los centros logísticos, que naturalmente los centros logísticos se localizan en función de la accesibilidad que tienen, como sabéis, aparte de otras características y todo esto. O sea, esta es la idea. Entonces, lo que, lo que realmente calculamos es la red de carreteras que efectivamente sería utilizada lo cual nos, nos lleva a la conclusión de que mucha de la infraestructura que existe a efectos comerciales de transporte pues es irrelevante para los ilicitanos. ¿Por qué? Pues porque no son no serían utilizados jamás y eso nos, dice, nos lo dice el sistema de información geográfica ¿vale? ¿cuáles las, las rutas que tienen mínimo coste? IPE nos permite identificar cuál es la longitud de kilómetros de carretera de alta capacidad, media capacidad y locales que son utilizados por, por el, en el caso de Elche para alcanzar mercados, eh, el resto de mercados que hay en el, en el país. Esto para nosotros son, por así decir, los, los inputs que producen accesibilidad. Por ejemplo, eh, si tú no estás situado en Madrid o Barcelona o en sitio donde tienes fácil acceso a través de autopías, pues entonces las redes de alta capacidad este input es bastante elevado en esas zonas y hay otras pues que tienen menos accesibilidad, simplemente porque, porque eh, no tienen a su alcance una red de carreteras de alta capacidad ¿vale? que les dé esa situación privilegiada y por tanto ya en el uso de estos y la composición de estos eh, factores, de, de, de estos eh, inputs de, de la red de carreteras ya hay diferencias notables desde el punto de vista de, del output, bueno, pues desde el punto de vista del output tenemos una serie de indicadores de accesibilidad que se conocen como indicadores de localización, e indicadores eh, de potencial económico. Estos indicadores lo que nos dicen es, desde un punto de vista promedio, eh, cómo alcanzamos el producto interior bruto, que es un proxy de la actividad económica de las regiones a las que queremos llegar. Desde Elche. Eh, de todas y cada una de las ciudades o localizaciones que estemos considerando relativizado respecto a el coste que tiene acceder a ellas a partir de los costes generalizados del transporte pues, lógicamente una localización central cuyo coste es de acceso al resto de la red que vamos a suponer es una estrella respecto a alguien que se sitúa en la periferia como vamos a ver posteriormente va a tener unos costes de, tra de transporte eh, reducidos y por tanto su indicador de localización será mayor estando en el denominador porque simple y llanamente alcanza más fácilmente el potencial económico del resto de regiones aquí J son pues, 49 provincias o 16 comunidades autónomas o lo que sea, es decir, todas las localizaciones en las que estamos interesados otros indicadores de, de, de interés que se utilizan en la literatura, los de potencial económico que tiene una idea de gravedad es en este caso la suma del de, de peso económico que tienen las distintas localizaciones relativizado respecto al coste que tiene, desde un punto de vista gravitatorio, alcanzar eso, ¿vale? Y da otra serie de ideas. estos son, lo llamamos demanda final porque el GDP da la idea de consumo de bienes finales, lógicamente por la propia definición del Producto Interior Bruto, pero también en muchos estudios es aproximado por eh, la población de esas zonas porque al final es un potencial de consumo eh, que, que tiene interés en, en alcanzar ese, en tener interés en alcanzar esos mercados pero luego tenemos unos, unos eh, indicadores de demanda intermedia que voy a simplemente a introducir desde un punto de vista eh, intuitivo y es cómo de interesante es para una región, por ejemplo, Elche estar interrelacionado, comunicado bien o no a través de carretera con otra región por la que, por un lado, lo que ella exporta se ha importado por esa otra región. Pongamos un ejemplo. Si Elche se dedicase única y exclusivamente a la producción de, de zapatos, bueno, esto se entiende que en, en toda España hay demanda de zapatos, ¿vale? Se supone, y por tanto, cuanta más población más interés habrá en llegar a esa población. Pero pongamos, por ejemplo, que fuese un bien agrícola. Pues si hay regiones que no importan bienes agrícolas, entonces no tiene ningún interés estar bien conectado con esa zona ¿por qué? porque su estructura de demanda intermedia no es compatible, por así decir, con la estructura de exportaciones, de importación de esas regiones con la estructura de importaciones, de exportaciones de Elche y al revés, desde un punto de vista de las importaciones Elche querrá estar bien comunicada, por ejemplo, con regiones que la nutren de factores productivos que necesita para hacer su producción entonces tenemos las dos caras de, la, de esa moneda en las, en las relaciones, en la, en la compatibilidad de estructuras productivas desde un punto de vista de las exportaciones, pero vender bienes a, a terceros, pero también desde el punto de vista de las importaciones eh, en, mede, en, en bienes intermedios. Bueno, ¿Cómo calculamos nosotros los costes generalizados del transporte que metemos en el modelo de A donde tenemos esos inputs que son la red de infraestructuras y esos outputs que son la accesibilidad? Bueno. El estudio que nosotros realizamos distingue entre costes de distancia, que aquí podemos ver, es la suma de ir de un sitio a otro, por ejemplo, pongamos Elche Alicante, tendríamos, que es el coste del de combustible, del de hecho de que, eventualmente, no, de aquí a Elche, por ejemplo, no es el caso, pero es si tuviera que pernoctar el conductor porque va por ejemplo a Galicia y no, puede, y, por, y no puede conducir más de cuatro horas y media seguidas porque hay unas normas que obligan a parar de acuerdo cada cierto tiempo para descansar los costes de los neumáticos el coste de las reparaciones y mantenimientos, los peajes todo esto son costes que se meten y que nos dicen cuánto cuesta recorrer es la distancia entre la localización y la J Luego hay otra serie de costes que no dependen de la distancia recorrida, sino que dependen de el tiempo que esté ese camión circulando, entonces aquí lo que tenemos es, es el coste de pagar a, al conductor, labor, la amortización del camión, la financiación, los seguros insurance, impuestos y otra serie de, de gastos indirectos. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el sistema de información geográfica? En el sistema de información geográfica lo que se optimiza es cuál es de todas la red digitalizada, cuál es la ruta que minimiza el coste conjunto agregado de recorrer ese, esa distancia por, por la ruta óptima porque minimiza el coste de distancia y de tiempo por ejemplo, para que, no, para que lo entendamos eh, si nosotros en el sistema de información geográfica le decimos que queremos ir de Elche a Madrid nos va a decir si queremos la ruta más corta, ¿de acuerdo? Que es la distancia, o la más rápida. Tú puedes elegir. ¿Por qué? Porque a veces lo más corto no es lo más rápido, lógicamente, porque pasas por un puerto, lo que sea. También nos va a preguntar, para que nos, nos demos una idea, que incluso el TomTom -tom tiene dentro la, la intuición económica de si queremos o no pasar por autopistas de peaje, cosa que podemos decir que no. Pero claro, aquí nosotros mentalmente, como optimizadores que somos, desde un punto de vista económico, hacemos un trade-off entre el ahorro que supone no ir por peaje y el sobrecoste que tiene de dedicar más tiempo. Si finalmente no voy por la autopista de peaje, es evidente que es porque ese dinero que me ahorro es superior al beneficio que yo le doy al hecho de no ir por peaje. Es, es el, el trade-off que aparece, que aparece ahí. Bueno, pues esto lo que se supone es que es un camión tipo y que responde a una empresa, o es un camión articulado como lo hicimos de 40 toneladas y entonces calculamos esos costes generalizados del transporte en el artículo descomponíamos esto, no voy a entrar en ello este cambio que puede considerarse como un índice de, de precios y de cantidades es decir eh, el, el cambio en los costes generalizados del transporte a lo largo del tiempo, el periodo 0 y el periodo 1, el 1990 y el año 2007 en nuestra en nuestra aplicación esta es cómo se define esa variación bueno nosotros lo que y luego esto se puede descomponer de acuerdo con la metodología de las pairs o de, dependiendo de que utilicemos eh, cantidades que son las infraestructuras existentes en el periodo base de acuerdo y podemos recuperar como el cociente entre la variación del índice y el índice de, de precios de las pairs el, el índice implícito de cantidades de las space conus, es decir, podemos descomponer eso en precios y cantidades o también podemos utilizar la aproximación de utilizar la infraestructura del periodo no base sino el periodo de comparación 1 y también podemos tener una descomposición distinta y finalmente podemos hacer la media geométrica lo que sería un índice de Fisher ¿vale? bueno, esto, es, esto es todo el trabajo que hicimos para analizar los costes generalizados del transporte em, simplemente por dar una una visión respecto a cómo ha evolucionado la red de carreteras porque claro, simplemente anticipo los costes generalizados del transporte desde el año 90 hasta el año 2007 se han reducido un 25% o sea que en estos en estos 17 años se ha reducido una cuarta parte el coste de ir en general en media para toda España de todas las localizaciones contra las otras localizaciones restantes ¿por qué? porque ha habido un desarrollo muy elevado de la red de transporte por carreteras. Esto es hasta el año 2007. De hecho, la, lo que es más sólido en negro son autovías. Podéis ver que, por ejemplo, este que está aquí puesto, que es en el año 80, apenas se sí había autovías en España. Eran nacionales. Recordáis que, que había, bueno, pues había un carril por sentido y ya está. Pero desde el año 80 ha habido un esfuerzo brutal, sobre todo con el gobierno, empezó con el gobierno socialista en el año 82, cuando ganó Felipe González. Si recordáis, entonces tomaron la decisión, porque era más barato, de desdoblar las nacionales haciendo al lado el otro, el otro sentido, o sea que parte de la carretera es el antiguo trazado de la nacional y al otro lado es nuevo. Eso es lo que explica, por ejemplo, pues, que unas tengan subidas, bajadas, que no sea digamos, una forma cómoda de viajar porque es el antiguo trazado, mientras que al lado van los otros dos carriles de un sentido que están perfectos, que están hechos de acuerdo con los estándares actuales para hacer vías de alta capacidad. ¿Mm? Bueno, eso fue muy criticado entonces, pero la idea, la idea fundamental es que eh, en España el, el eh, porcentaje de los kilómetros de carreteras autopistas pasaron de 134 kilómetros que solo había en el año 80 a 2.430 en el año 2007, y ahora está en torno a 3.000 o así. Eh, perdón, este es el, el número, la distancia ha pasado, disculpad, me he equivocado, de 335 kilómetros a 9.557, que supone un incremento del 2.752% en 27 años, que es, digamos, cuando en España desarrolla su red de carreteras, esto es así, y nos homologa a otros países europeos, en términos de, de kilómetros por habitante incluso más, más a, eh, al estilo, por ejemplo, de lo que pasa con la alta velocidad, etcétera, etcétera. Y podemos ver que hay una caída en la red de carreteras nacionales precisamente porque esto se hacía desdoblando las carreteras nacionales, con lo cual, pues incluso hay una pérdida de kilómetros en carreteras nacionales. Bueno, aquí tenemos una, una tipología de carreteras tal como está metido en el sistema de información geográfica. ¿Y qué ha pasado con los costes económicos? Porque, digamos que la infraestructura lo que te permite reducir la distancia y el tiempo, los kilómetros y las horas que te lleva recorrer un, una distancia. Pero eso hay que traducirlo luego a euros, en función de todos esos costes que hablaba previamente. Bueno, pues lo que vemos aquí es que eh, el coste de enviar un camión articulado de 40 toneladas, que es el típico, en españa para transporte de mercancías el, el setenta y tantos por ciento de transporte de mercancías se hace con este camión que es el camión que se puede ver en la calle tiene seis tiene seis ejes que, y, y bueno pues es lo que hay o sea o cinco ejes Son, la cabeza tractora tiene uno y, y dos ruedas y luego dos atrás, cinco ejes era de un euro con 23 céntimos en el año 80 y en el año 2007 era de un euro con tres céntimos y esto es ya considerando la de, eh, índices de precios, o sea que está en, en términos reales, de acuerdo deflactando estos costes, de acuerdo con los índices de precios. ¿Mm? Por tanto hay un ahorro real, real ¿eh? porque claro ha habido inflación, o si sea, uno mira el sueldo de un, de un, eh, de un conductor, que cobra más en el año 2007 que en el 80, pero cuando deflactamos eso pues vemos que cobra menos, ¿Mm? cuando tomamos en consideración eh, el índice de precios incluso. Bueno, luego hay, hay muchas cosas que podríamos contar. Entonces, por un lado tenemos que las carreteras han mejorado, con lo cual se reduce la, el tiempo, sobre todo la distancia no tanto, y por otro lado tenemos que los costes económicos, en términos reales, también han caído. Bueno, pues lo que nosotros aquí podemos ver, esto me lo voy a saltar, es que eh, ha habido una, una reducción continua del coste de transporte por carreteras del 25% en España, del cual es, dos terceras partes es de infraestructura y una tercera parte es por costes económicos. Bueno, pues eso lo que hace obviamente es incrementar el comercio. O sea, una relación, la ecuación gravitatoria básica del comercio es que, como la que teníamos en los indicadores, es que si tú reduces el coste de transporte, pues se fomenta el comercio nacional, interregional y exterior. Bueno, vamos a ver. Eh, lo que nosotros si sí hacemos es calculamos los costes generalizados del transporte. Entre lo que llamamos zonas de transporte, que son todas estas. O sea que calculamos, si por ejemplo, eh, si esto se me da un poco mal, pero si esto es Elche, esta zona que hay aquí, ¿de acuerdo? Pues calculamos el coste general del transporte de alcanzar todas estas otras zonas, que más o menos se corresponden con la agregación de cuatro municipios. Esto es una clasificación que tienen en la Complutense de lo que llaman zonas de transporte más o menos homogéneas, y entonces consideran, la media son que hay cuatro municipios en todas ellas. Y entonces estos son 678. O sea, que se calculan para cada zona eh, en los eh, 677 costes generalizados del transporte. de ¿sí? uno contra todos los demás. Y luego se hace la media geométrica. En el otro artículo tenemos una media ponderada en función del comercio, pero ahora es una media geométrica y lo que obtenemos, no sorprendentemente, es que hay un, un, pat, un patrón de centro-periferia donde si tú vives en Galicia, pues tu media de alcanzar el resto de regiones en España es elevadísima, por ejemplo, el esto está hecho más o menos a función de una serie de clústeres utilizando unos umbrales, ¿no? En función de desviaciones respecto a la media. Eh, pues, en Galicia son 790 euros de media. ¿Mm? A Galicia me refiero, pues, La Coruña, Lugo, Orense, etc. Orense no porque es algo menor. Mientras que en España, digo, perdón, en España, en Madrid, hay un lapsus ahí porque probablemente vivo allí, en, en, en, en Madrid es de 370 o sea, que aquí en términos económicos podéis ver que situar vuestro centro logístico en Madrid implica un ahorro de la, de, de la mitad de costes de alcanzar el resto si tú tuvieras que lanzar ¿sí? eh, mercancías al resto de las zonas de transporte. Claro, esto es, esto es brutal, brutal o sea, porque es una ventaja comparativa, locacion, locacional, enorme. Es así de claro luego uno puede o no eh, tener en cuenta eh, si le puede merecer la pena localizarse en otro sitio, pero me refiero para, para abastecer mercados locales eh, porque hay un trade-off de tiempo, claro cuánto vas a tardar en llevar de Madrid a Galicia, pues a lo mejor lo tienes que hacer el reparto, etcétera, etcétera, pero bueno si tuviéramos esto, la, esto pues obviamente tiene una, Madrid tiene una ventaja esto se ha eh, ha cambiado a lo largo del tiempo gracias a las inversiones en infraestructuras que ha habido en España, la respuesta es no o sea, Después de 27 años de, de inversiones en infraestructura, los costes generalizados en valores absolutos, que son euros, han bajado, pero en términos relativos las, la situación se ha quedado exactamente igual, que lo vamos a ver ahora gracias a Aldea. ¿vale? Entonces, lo que hacemos es... Pero ha habido un aumento absoluto en, en la productividad, que es el índice de Malquist, que ha sido, como veremos, en torno al 16%, que podemos descomponer esas ganancias de productividad a través de una función de distancia de outputs en eficiencia eh, técnica y en cambio tecnológico y a su vez descomponemos la eficiencia técnica en lo que se conoce como la, eh, el cambio puro en la eficiencia sobre fronteras de rendimientos variables a escala, que bueno todos vosotros conocéis esto aquí, o el cambio en la escala. bueno Esto es cómo ha variado desde el año 95 al 2005 la eh, la eficiencia en accesibilidad es decir como dado esa red de carreteras óptima que se utiliza y la, y la accesibilidad que tienen las regiones podemos ver que la que tiene mayor accesibilidad, la que define la frontera es Madrid cosa que no nos debe sorprender es la que menos inputs, o sea que en términos relativos tiene inputs de carreteras pero es la que más accesibilidad outputs tiene porque está muy bien situada entonces tiene un índice de 1 lo que nos puede sorprender a lo mejor es que haya este rango de ineficiencia tan grande porque es que por ejemplo para Asturias que jamás han llegado a completar la... por ejemplo está... no, ya, ya han completado, perdón, la, la autovía de, del País Vasco, Asturias, pero muy muy recientemente, desde luego no antes del 2005, ¿vale? este por ejemplo 0,168 que es la menor de todos o sea que Estar en Asturias implica que tu accesibilidad relativa respecto a la máxima que es de Madrid es, pues eso, no llega ni al 20%, claro, ¿qué tiene que hacer?, pues política de infraestructuras, lógicamente, para mejorar su posición, y desarrollar una red que no sea tan radial, sino que sea una red en malla, que es lo que se ha estado intentando hacer, pero al final las circunstancias no cambian tanto, hay una, de, hay una dependencia geográfica enorme en España, ¿vale?, o sea, es que es así. Bueno, de hecho, podemos ver que la, la, la eficiencia media no ha variado del año 95 al año 2005, absolutamente nada en este caso, ¿vale? No se ha mantenido igual, con lo cual, aunque los costes han bajado, en términos relativos todo el mundo sigue exactamente igual. Bien, aún así, y esto como veremos posteriormente, porque utilizamos técnicas de bootstrapping para identificar si, si efectivamente estos cambios son significativos o no, y no lo son, ¿Eh? en eficiencia aún así, bueno pues lo que podemos ver aquí es que los que están en el cluster, las, las comunidades autónomas que están en el clúster 4 que son aquellas que están a media distancia del centro que es Madrid pues han visto cómo su eficiencia en términos medios para ese clúster, para ese grupo ha aumentado ¿eh? pero ha aumentado poquísimo como podéis ver aquí, o sea, mientras que las que están más cercanas de Madrid que es el clúster 2, porque Madrid es el clúster 1 pues incluso se ha visto reducido a algo es decir, que a lo largo de todos estos años, del año 95 al 2005, la, digamos que toda esta inversión en carreteras, como venía diciendo la conclusión, es que no ha cambiado absolutamente nada, absolutamente nada. Pero, en eh, correlación a los índices de Malquist, sí, es decir, ahora... Realmente somos capaces con la, la red de carreteras, la que había en el 80 y el año 2000, perdón, el año 95 y el año eh, 2005 que es el que consideramos aquí, sí que digamos que la accesibilidad ha aumentado un 15%, ¿de acuerdo? En términos relativos. Dada la red de carreteras que existe y los indicadores de accesibilidad como output, pues ha aumentado un 15%. Lo cual hay una ganancia ahí de bienestar clara, ¿de acuerdo? De, ¿Cuál es fundamentalmente esa ganancia? Pues cambio tecnológico, pero como el cambio tecnológico lo define Madrid resulta que es Madrid la que está, por así decir, definiendo el potencial, este potencial de crecimiento eh, que tienen eh, las, eh, las, las distintas comunidades autónomas. ¿Mm? No hay prácticamente variación 1,01, es decir, es prácticamente igual a 1 en la eficiencia técnica y no hay absolutamente nada en desde un punto de vista de la eficiencia pura eh, con, eh, definido sobre un modelo con DEA, con rendimientos variables a escala y otro que sea con rendimientos eh, que tenga en cuenta la escalada de, de, de producción, es decir, una, que haya una similitud en las comunidades autónomas desde el punto de vista de los inputs y los que utilizan y los outputs que producen, ¿no? de accesibilidad o sea que ahí no hay nada y bueno, lo que tenemos aquí es que como decía anteriormente eh, Madrid es la que más incrementos de productividad ha tenido incluso. Es decir, que si vosotros, por ejemplo, estáis familiarizados con el libro este de Germán Bell que dice España capital París, para hablar de, de un modelo de política de infraestructuras que tiende a premiar el centro administrativo, porque es un estado centralista jacobino, pues es lo que hay. Es lo que hay. O sea, que ¿Por qué? Pues porque aunque las comunidades autónomas tienen un pequeño margen para poder producir sus autovías como Castilla-La Mancha, Castilla-León, ahí sí que se ve que han hecho un esfuerzo por, por imbricar la malla. ¿no? Eh, en el fondo hay muy poco tráfico y aún así no te, no te ahorra tanto. La verdad es que no ahorra mucho. ¿no? ¿A quién le ahorra? Pues a los madrileños que vienen a la playa, que lógicamente son tres días al año que tienen menos congestión y van más rápido y poco más. Muy, muchas de esas regiones es que no se ven beneficiadas por el hecho de que pase una autovía por ahí, y teniendo en cuenta el comercio que producen y demás, pues es, les es irrelevante incluso, ¿no? Pero bueno, luego podemos hablar desde el punto de vista de la política de infraestructuras. Luego hacemos un bootstrapping, que es para ver, bueno, la significatividad de... Porque nos lo pedía un evaluador de estos cambios, y claro, con unos cambios tan importantes de macros pues sí, todos son distintos de uno. Todos son distintos de uno. Cierto. Tengo que decir que los intervalos de confianza, que los tengo aquí, porque esto lo presentó Javier Barbero, en, eh, que, que, eh, que es el que lo programó en MATLAB, que es donde están hechos todos estos eh, cálculos dentro de una, de una toolbox para MATLAB, nuestras medias están fuera de los intervalos de confianza, o sea que tampoco serían estadísticamente significativos, pero no obstante, visto y leído toda la literatura al respecto, pues es lo que hay. Con lo cual lo único que podemos decir de estos test es que efectivamente son distintos de uno y por tanto, pues, ha habido incremento en la productividad. No ha habido variación en la eficiencia, es decir, no podemos rechazar que esto sea distinto de uno eh, eh, quiero decir, no, no podemos aceptar que sea distinto de uno y, el, y tenemos aquí el, el, lo mismo para su descomposición en eficiencia pura y de escala. Y bueno, pues, por acabar, fi, finalmente, eh, indicar que lo, que lo que intentamos es aplicar la metodología DEA a un análisis de accesibilidad que se viene haciendo de forma bastante simple en geografía eh, a partir de, un, de la idea de que la infraestructura de transporte que son las carreteras producen accesibilidad a los mercados de una región contra el resto de regiones que haya en una determinada área geográfica, en este caso es el país a nivel nacional, España que utilizamos los datos del 95 a 2005 y que hay unas grandísimas diferencias en accesibilidad enormes de en torno al 50% es la media, no llega y que ha habido, no obstante, toda, la, toda esa, esa, esa, esa inversión en infraestructuras ha permitido aumentar la productividad de la red de carreteras pero esta productividad no se reparte homogéneamente entre regiones tampoco sino que hay algunas que se ven más beneficiadas que otras fundamentalmente la, la, la comunidad autónoma de Madrid Entonces Bien, pues esto es, esto es básicamente los resultados finales y ahora si queréis podemos hablar un poco de las conclusiones de política de transportes y de infraestructuras que esto trae consigo y que, y que realmente son bastante desalentadoras, ¿por qué? Porque cuando uno ve las grandes redes transeuropeas de transporte, incluidas España, es el, plan, el PEIT, que es el Plan Estratégico de Inversiones en Infraestructuras de Transporte, ¿vale? ya ha habido muchos en España, digamos, que el objetivo último de todos estos planes de infraestructura es aumentar la cohesión regional es decir eh, eh, equilibrar las accesibilidades desde un punto de vista de los mercados potenciales que regiones que están alejadas eh, y que son periferia en una determinada zona dotándola de infraestructuras las acercas y entonces eventualmente serían capaces de atraer actividad económica porque las pones entre comillas en el mapa esa es la idea pero la pura realidad es que se, se constata que todos estos esfuerzos no han servido para cambiar las posiciones relativas en España. ¿Mm? En otros países la evidencia es que la cohesión, ha habido un, digamos, una mayor cohesión, se ha reducido la desigualdad, pero en el artículo de, que publicamos sobre los costes de de transporte hicimos índices de TAIL, de desigualdad y de GINI, y nos quedaba... Que, que desde un punto de vista de la renta per cápita, todo esto no ha variado la localización de la actividad económica en, de una forma radical, vamos, de hecho es que no lo ha cambiado prácticamente nada, entonces en España esto no ha servido, todas estas infraestructuras, digamos, que desde un punto de vista de los valores absolutos, todos nos hemos visto beneficiados, porque es más barato ir ahora a los distintos sitios, o al menos como pasajeros, y desde el punto de vista de las mercancías, pues los precios a los que accedemos, como los costes, el coste de transporte es un coste elevado dentro del precio final de los productos, pues también esos precios han caído. Pero en términos relativos nos hemos quedado todos por igual. Con lo cual, bueno, pues ganamos, hay una, hay una ganancia de bienestar absoluta, pero relativa nadie ha cambiado su, su situación. Eh, es más, la literatura de Nueva Economía Geográfica, lo que viene a decirnos es que cuando uno, hace, uno mejora una infraestructura entre dos localizaciones pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Una, que precisamente la mentalidad, digamos, tradicional, eh, lineal que tienen los políticos, cuando tú mejoras la posición de una, de una localización y la pones en el mapa, atraerá actividad económica, esa es la idea, ¿no? Que hay gente que se va a ir allí, pero realmente muchas veces lo que ocurre es que se acentúa un modelo que se llama centro-periferia donde encima, gracias a eso, como has hecho más, más fácil el moverte entre dos localizaciones vacías la periferia aún más que es mucho de las cuestiones que pasa, o sea, las zonas rurales en España tú puedes ponerlas con autovías pero eso lo único que hace es que facilita que la gente vaya a las zonas urbanas y va a su pueblo los fines de semana lo cual es perfectamente razonable, ¿de acuerdo? es, es así de claro por ejemplo, uno, esto es mercancías por carretera, pero tú puedes tener el AVE, haces el AVE Madrid-Córdoba y lo que hay es que hay gente que vive, literalmente, ¿eh? en Ciudad Real y va todos los días a trabajar a Madrid. de acuerdo? Con lo cual, la actividad económica productiva se hace en Madrid y la idea esta de las ciudades dormitorio, que todos conocéis en Barcelona y en Madrid, que yo creo, pero también en Asturias y demás, que son ciudades donde la gente solo va a dormir pero que en realidad ahí no se produce nada porque hay poca industria, hay poca actividad comercial y demás pues se tiende hasta acentuar, y esto es algo que, que es así, o sea, de hecho aquí no lo mostramos, pero es conocido en, en, en la literatura de, de infraestructuras de transporte que la productividad marginal de las infraestructuras en España es nula o negativa ya, o sea que invertir más en infraestructuras no va a tener un retorno positivo, hemos saturado por así decir ya el, esa posibilidad, es muy difícil ya que se vean autovías nuevas, porque ya las últimas, muchas de ellas, no pasaban el coste-beneficio por no hablar del AVE. El AVE es totalmente deficitario, responde a una lógica política, ¿de acuerdo? No responde a una lógica económica, eso lo sabe todo el mundo, o sea, Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla y ya. Y aún así el neto no se sabe, porque lo has hecho a costa del avión, ¿no? Entonces, realmente, aunque es una lógica de gasto, y es perversa ¿no? porque llegan los fondos de la Unión Europea, los fondos de cohesión territorial y todo esto, porque están pensados para eso y te los dan y tú te los gastas pero no cambian nada hay un efecto a corto que es el efecto multiplicador ¿no? que nos mide las tablas input output pues que dice que si tú metes dinero europeo pues al final si se hace una carretera pues esa gente come durante dos años pero el efecto a largo plazo que es cuando esa infraestructura tiene que favorecer ¿eh? el crecimiento a largo no se materializa por ejemplo ya el, el caso límite es el aeropuerto de Castellón, el aeropuerto de Ciudad Real, todas las, radiales, todas las radiales de Madrid que son de viaje están quebradas, todas, menos la que va a la A6, eh, a Coruña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que eso no se utiliza, es decir, evidentemente se construyó, se pagó a los trabajadores, a, a las constructoras, que es lo mismo que decir, eh, en nuestro caso, a los bancos, y posteriormente eso no está generando una actividad económica de largo plazo se pierde, no hay un impulso, digamos, que eso tiende y realmente está, es como hacer una estación de tren o de, o de metro antes de que existan viviendas con la esperanza de revalorizar el terreno y que luego eso se pueda traducir en actividad económica, pero tras la crisis que ha habido en la construcción y demás desde el año 2007 pues es que no, eso jamás va a haber esa actividad económica entonces, bueno, pues qué es lo que es pues las últimas inversiones es, es, digamos, un derroche de dinero eh, público. Eso es, eso es. Y esto, y realmente este estudio lo único que hace es reflejar eso. Toda esa intuición que tenemos y que leemos en los periódicos, pues una vez que has tenido cuidado a la hora de calcular la, los, indi, los, los eh, costes generalizados del transporte, etcétera, etcétera, pues, pues es lo que tenemos. Bueno, pues quedo ya entonces eh, con esa última reflexión a vuestra disposición. Si queréis hacer alguna pregunta o algo, que ya me ha sido mucho. ¿Alguna pregunta? ¿Una reflexión? Yo desde, no sé qué es que por supuesto, pero eh, está, está clarísimo físicamente, el centro es el lugar eh, más, más corto para llegar a cualquier punto de la periferia, eso está clarísimo. Y sí. la única cosa se me ocurre, sofisticada, para que eh, Coruña esté más cerca de Almería, que otro punto es hacer un sistema de comunicación... Tres balas de esto a 70 metros por hora o algo así, ¿vale? no se me ocurre igual que se hace en la ciudad y que se hace, la ciudad que se hace cuando entra un guía rápido al centro de la ciudad. La sí. Primera, y eso tiene mucha experiencia, es la manera que se me ocurre, claro que eso los costes, los costes se dispararían. La pregunta es. Bueno, es, esto es método de la inversión, ¿eh? Sí, sí, dime. La pregunta es: que, desde la ignorancia, ¿qué se hace en otros países? O sea, ¿cómo es, ¿qué se ha hecho en otros países que de aquí no funcionó? Bueno, aquí hay, aquí hay dos cuestiones eh, que es con relación a otros, hay países que tienen una red como puede ser, Francia es muy parecida a España, ¿de acuerdo? Eh, porque tiene, la capital es París, que no está en el centro geográfico, claro, una vez que tú tienes un, una definición administrativa, política, de un país, eso condiciona enormemente la política de infraestructuras, entonces, una vez que tú tienes un centro, es casi imposible, ¿de acuerdo?, eh, eh, digamos, alterar ese, esa dependencia, digamos, que paz dependency, ¿no? En, en el tiempo. Sin embargo, hay países como, por ejemplo, Alemania, donde digamos su estructura productiva está más descentralizada. No hay una no hay una. no hay una. simple y llanamente porque tras la Segunda Guerra Mundial, como fue dividida, pues Berlín, que digamos que era el núcleo eh, central, pues pierde esa primacía y entonces empiezan a surgir pues, todas las ciudades, desde Múnich hasta Düsseldorf hasta Hamburgo, y entonces es, hay una distribución de la actividad económica más equilibrada, y además la capital que era Bonn, se, la capital se llevó a Bonn, que era absolutamente nada, o sea, es como poner aquí la capital, no sé, puede decirlo, pues no, no, yo qué sé, Albacete, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué se hace en otros países? Pues en otros países lo que se intenta, es que si nosotros tenemos y se ha hecho aquí en España con lo cual, si no se hubiera hecho, no quiero saber lo que hubiera pasado, porque claro, esto es un counterfactual, ¿no? o sea si nosotros tenemos esto aquí y lo único que teníamos eran nacionales desde el año 82 hasta el año 90 se hicieron las autovías radiales ¿de acuerdo? y desde el año 92 en adelante lo que haya son por ejemplo, Burgos-León por ejemplo Talavera de la Reina, Toledo, eh, Tarancón, Albacete. Eh, por ejemplo, las, de, las que van a través de Teruel, de Valencia a Zaragoza. Es lo único que puedes hacer, intentar equilibrar la malla para que si tú quieres ir, por ejemplo, de, de, de Elche a, yo que sé, a Sevilla, no te sea más cómodo ir primero por Madrid y luego bajar a Sevilla poner un ejemplo ¿qué es lo que pasaba entonces es la idea de que de que esta conexión que tú comentas de, de A coruña almería es que exista ese no es buen ejemplo entre comillas porque es que justo pasa por madrid pero ciertamente hay otras con la, la distancia mínima es claramente menor que pasar por madrid pero el tiempo te obliga a incurrir y además con eso haces una primacía un mayor a madrid porque hay que repostar carburante hay que hay que parar entonces, pero no ha servido mucho. Lo que quiero decir es imagina, si no hubiéramos hecho esto, probablemente el resultado sería una mayor eh, desigualdad territorial. O sea que parece que la, la, la política de, de que haya varios centros. Esa sería. Pero eso no puede estar dirigido en, un, en una economía de mercado, digamos, donde eh, yo puedo, yo puedo ver, por ejemplo, en países socialistas ¿sí? ya de hecho ocurría en China o en la, Unión, la antigua Unión Soviética, se relocalizó la re gente, pero de forma forzada. Tú podrías decir, bueno, pero es que la relocalización que hubo en los años 60 con el éxodo rural al urbano, lo que hizo fue crear estos polos en, en España. ¿Por qué? Porque toda la gente de Castilla y León y de Galicia y de Castilla-La Mancha acabaron en Bilbao, en Cataluña, en Madrid, Valencia. O sea, aquí, a partir de los años 60, es cuando el numerador de nuestros outputs, que es la población, que a su vez es el Producto Interior Bruto de esas regiones, que no tiene nada que ver con la infraestructura, porque, claro, en este modelo hay dos cosas que cambian, el denominador, que es la infraestructura, y el numerador, que es cómo la población, que es lo mismo que decir el Producto Interior Bruto, se relocaliza en el espacio. Durante estos años, encima, se ha acentuado la polarización de la, de la economía en Madrid y Barcelona, como consecuencia de los flujos migratorios a estas dos ciudades. Entonces, tienes que si encima se haces una política de infraestructura que está justificada, porque si vive mucha gente se va a beneficiar de esa infraestructura, pero ya empiezas a entrar ahí en una autojustificación de por qué tiendes a eh, acentuar desigualdades por el simple hecho de que, claro, mucha gente vive ahí. ¿Se puede revertir ese, ese proceso de aglomeración? Pues yo creo que cada vez menos aunque las nuevas tecnologías y demás te dicen que puedes trabajar en Badajoz y tener tu actividad comercial en Madrid, pues, pero la realidad es que todavía no, no, no, hay, no hemos llegado a un punto, o sea, lo único que se me ocurre es el viaje en el espacio, en el tiempo, yo que sé, pues eso, eso, eso o sea, romper esa limitación física es lo único que acabaría con esto. Entonces, hay países, bueno, vamos a ver, toda la vida se ha repoblado, ¿Eh? incluso cuando la reconquista tú llegabas a la gente y le dabas tierras en Estados Unidos con la colonización del oeste en España y demás tú puedes hacer eso pero claro eh, esto no son herramientas que no tenemos a nuestro alcance porque ya está todo repartido o sea, no hay nuevos territorios tú no puedes obligar a la gente a, a trasladarse a otras ciudades ni a otros sitios de hecho de hecho solo puedes hacerlo mediante incentivos económicos, es conocido que los países socialistas una de dos, o te recolocalizaban forzosamente pero desde luego tú no te podías ir libremente en muchos casos ¿no? y al final de todas formas Magdalena a lo mejor tú puedes aportar de ahí eh, algo de, aunque, mm, sobre todo por la historia a lo mejor en Polonia, pero bueno Polonia no es lo mismo que la Unión Soviética o China, ¿no? pero, pero en Cuba es el caso hasta recientemente o sea, y, y, eh, es muy difícil, o sea, digamos que en una economía de mercado tú lo que intentas con la política de infraestructuras es eso y lo único que se puede decir es que dada la realidad, poco estás haciendo. Pero ojo, yo, hay que ponerlo en, en, en el plano correcto, que es el de la igual, de igualdad o desigualdad, pero en términos de bienestar todos hemos salido ganando, porque claramente ¿eh? los costes se han reducido en términos absolutos. O sea, que estas infraestructuras han ayudado a la actividad económica, a que se pueda venir desde Madrid a... A, a Elche en dos horas, y, dos horas y cuarto hasta Alicante y luego tres cuartos de hora hasta aquí. O, ta, o sea que quiero decir que, que uno se da idea de, pero esto es una, esto es una ganancia de bienestar para todos. ¿eh? Esa es la idea. ¿Habrá una pregunta más? No si quería. En uno de vale. los mapas que utilizas aparece el País Vasco y sí que cambia la eficiencia. Sí. El País Vasco sí que había mejorado de forma relativa. Eh, la, sí, sí, en la tabla lo podemos ver, ¿no? Sí. Eh, ¿Tiene alguna explicación en el artículo? Porque se queda más o menos igual, pero... eh, en, esta, en, este, en este caso, por ejemplo, cuando, la, cuando el territorio es tan pequeño, el hecho a lo mejor de hacer una autovía que uniese, por ejemplo, el País Vasco con Navarra, o, o el hecho de que a lo mejor. O sea, hay muchas ganancias de accesibilidad cuando te ponen una autovía muy cercana y siempre la puedes utilizar para salir y acabar en todo el resto de... de si, si, si la zona geográfica es pequeña y durante ese periodo de tiempo no, no, no sabemos exactamente qué es lo que hay detrás, ¿no? o sea, eh, pero, pero entendemos que es, que ha mejorado la infraestructura de carreteras por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, antes de que existiera la autopista de peaje de, en Madrid eh, pasando por debajo del puerto de los leones tú tenías que pasarte media hora subiendo el puerto de, de, del sistema central que se llama puerto de los leones para llegar a segovia, ávila, etcétera etcétera, ¿vale? si tú haces un túnel ahí tu accesibilidad aumenta no solo a segovia sino que aumenta a zamora, a león, a la coruña es decir todo el, el cuadrante noroeste se reduce de golpe en, en tres cuartos de hora todas esas localizaciones y eso es una, una ganancia de accesibilidad muy importante Aquí, en términos relativos, lo que, lo que estamos diciendo para el, pa, para el País Vasco, pues es que tampoco es tanto, ¿no? Pero que, pero que en términos relativos es lo que hay. Luego tenemos, pues, por ejemplo, eh, Soria. ¿Por qué? Pues porque eh, por aquí pasa una, una autovía, ¿de acuerdo? Que es la 2 y que se hizo, y que, y que se hizo la, la nacional, y luego creo que también eh, ha pasado otra, que es la que va a Valencia, pues por un tramo aquí, en realidad Soria, a los sorianos todo esto no les ha reportado nada, pero cuando tú haces el hipotético caso de que quieras enviar mercancías, que no las envían porque en Soria no hay nada, digamos en términos relativos respecto a otros sitios, esto es un ejercicio hipotético de mejora, pero que lo, de la que luego no se benefician ellos. ¿Quiénes se benefician? Por pues los grandes centros que, que mandan, que importan y exportan y que pasan por Soria, ¿no? es un corredor al final. No, no, no, no tenemos una explicación Mira, de eso. De todo, sí. Bueno, no sí, aunque el artículo está absolutamente cerrado. A lo mejor alguna técnica que se llama Input específico y Productivity Change. A ver, eh, ese el, el, el, el cambio que tiene el del Malkis, sí. eh, por importancia, efecto de los inputs. Por ejemplo, esto o sea, se podría. El, el, el, el sí, eso, esa es una buena. Teni, teníamos dos extensiones. Esto es todo en cantidades y nos a hacer un análisis en costes, porque claro, efectivamente, no es lo mismo un kilómetro de autovía que un kilómetro de carretera local, entonces, visto eso, tú a lo mejor inviertes mucho en la autovía y el retorno de ese input específico es muy superior que el invertir en una carretera de media capacidad, de hecho, a veces, no hubiera sido necesario hacer autovías, porque el tráfico, no es lo suficientemente elevado como para que eso lo garantice, pero claro, como parar una autovía, es crear un cuello de botella, etcétera, etcétera, pues se hace, ¿no? Aunque el coste-beneficio no salga, o las variantes, los business, ¿no? Los, los, las M40, las M50, todo esto, todo esto se hace para favorecer el tráfico a través de Madrid, fundamentalmente, que no tengan que entrar en la ciudad y que no tengan que incurrir en esa congestión. Entonces, sí que es verdad que eh, metiendo precios... Tú tienes un análisis técnico y otro asignativo, pero la verdad es que y tenemos los precios ¿eh? de construcción de estas no, de estas empresa, autovías. Si sí sí sí sí sí. El pues estaría no, bien. No este, sí. Sí sobre esto podríamos sacar conclusiones res, ya digamos eh, de, de segundo orden de qué es mejor invertir y si realmente merece la pena hacerlo en vías de alta capacidad frente a vías normales o no sí, y, y todo riesgo. esto. Exacto. Y probablemente es muy desigual también. O sea que no es lo mismo hacer un kilómetro de autovía, eh, yo qué sé, que te salva una montaña, porque es un problema geográfico, que uno que es, bueno, pues la autovía de la mancha, pues bueno, pues tampoco es tan. Sí, sí, seguro, seguro. Gracias, gracias. Y una curiosidad que tengo a Sara, que llega un momento en que aumentar la malla, digamos, ya nos repercute en, en, en, la en equilibrar, sí, en el beneficio de todos, pero no en la desigualdad. Mi pregunta es si, si cuando a la hora de construir estas nuevas autovías de las que has hablado, autopistas que están quebradas, que, estaban, o sea, que que no iban a servir para nada, si en algún momento se consultó a gente como vosotros que sois expertos en esa materia o directamente... No, no, a ver, yo, yo por ejemplo colaboro con gente como Andrés Rodríguez Pose, gente que son consultores de la Unión Europea y que esto que está pasando aquí y que se ha hecho en España, pues ahora con la ampliación a Europa del Este, pues es exactamente lo mismo. Pues en Rumanía, en Bulgaria, en Ucrania, todos estos sitios, más o menos si es de la Unión Europea seguro, hay que empezar a construir esto. La idea es ¿dónde te paras? Pues todos los países obviamente tienen que invertir en su infraestructura, pero ¿realmente tú le preguntabas a mí o a cualquiera y le decía ¿merece la pena hacer un kilómetro más de AVE en España? La respuesta es no. Ahora tú le pregúntale eso a una persona que vive en la Coruña. Si tiene derecho a AVE o no. Por ejemplo, ¿sabéis que han cerrado eh, o sea, rutas como la de Albacete-Cuenca? Porque había 10 pasajeros. Es imposible que eso tenga viabilidad económica. ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho que todas las capitales de provincia de Castilla-La Mancha tengan eh, una estación de AVE? Porque es una decisión política del ministro de entonces, bueno, en aquel momento era el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que era José Bono que luego fue presidente del Congreso y que además ha sido ministro de Defensa, es decir, tiene un currículum que le da una influencia eh, a la hora de tomar decisiones muy importante. ¿Se consulta? No, la lógica, la lógica no es una lógica económica, tú, tú, se, les, se les ha dicho muchas veces. Eh, eh, ¿Qué se pensaba con las radiales? Pues que en un, en un estado, digamos, estacionario de crecimiento continuo, donde no hubiera burbuja inmobiliaria, eh, que demás pues habría una mayor, un mayor uso de esas infraestructuras. En realidad, ¿estaba eso justificado? Bueno, pues desde el año, desde el año 2000, eh, 2001 hasta el año 2007 a España vinieron 6 millones de inmigrantes, un millón por año, fundamentalmente de Latinoamérica, de Marruecos y de Europa del Este. O sea que pasamos de 39 millones de personas a 45 en 6 años. Lo cual, es, lo cual supone aumentar en un 13% de la población, la actividad económica, y eso, eso fue absorbido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que con la crisis económica, que naturalmente se, todo el mundo ya podía anticipar, porque era insostenible esos ritmos de crecimiento, de, de precio de la vivienda, etcétera, etcétera, eh, pues la gente prefiere mirar hacia otro lado. ¿Por qué? Porque detrás de esa construcción lo que hay es mucho dinero, del futuro que se trae al presente bajo la forma de deuda pública y que se les da a las constructoras a día de hoy. O sea, es que esas infraestructuras se construyen con la emisión de deuda, que es deuda que pagarán nuestros hijos y nietos, de la cual se benefician los que construyen esas infraestructuras ahora mismo. Que eso haya que devolverlo luego, o que eso sea económicamente rentable desde un punto de vista de productividad, que hay que devolverlo naturalmente con mayor, eh, mayor GDP, mayor Producto Interior Bruto, porque impuestos y demás, para pagar esa deuda, tiene que salir de un mayor crecimiento económico. Si eso luego no se materializa, ¿qué es lo que hay? Quiebras continuas, porque la gente ni lo utiliza, ni se puede... Eh, y porque además pues, ya no existe la posibilidad de hacer esto, de, de, de digamos de, de rescatar incluso estas estas infraestructuras porque al final estamos hablando de que las, las se tienen que nacionalizar es más en los contratos que se firman se dice claramente que si no hay el flujo esperado que se llama la intensidad media diaria no que si no hay la intensidad media diaria esperada el conces la, la concesionaria no es responsable de eso el riesgo no lo tiene el que hace la infraestructura y la explota solo si tiene éxito se queda con el dinero pero si no tiene éxito hay que rescatarla y compensarla además ¿eh? Es un, es, ese tipo de, de contratos y demás, no, eh, que es una cuestión jurídica, quiero decir, ponen claramente de relieve cuál es la forma en la que esta, esto es una forma de generar, multiplicar dinero en el presente con cargo al futuro, ¿vale? Eh, pero sin ninguna lógica, ninguna lógica es, es, es, es que es así, es así, no, no creo que haya nadie que pueda. Eh, de toda la gente que conozco y con la que hablo sobre estos temas, no hay nadie que haya contraargumentado esto, porque ¿no? todos pensamos igual. ¿Es como existe el cambio climático? Pues si preguntas a los científicos, el 99,9% te dirá, sí, hay cambio climático y con una probabilidad del 99,9% está causado por el hombre, ¿no? Pues yo te diría, si hablas con todos los que han trabajado en estos temas, te dirán, sí, el 99% de las infraestructuras que se han hecho en los últimos 3-4 años, digamos, no tienen una lógica económica y son improductivas, ni siquiera desde un punto de vista de reducir los costes, porque nadie los utiliza, por eso están en quiebra. No hay aviones, no hay coches, no hay trenes. Entonces, ¿para qué se han hecho, no? Es triste acabar así, pero. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Me ¿eh? mucho. Pero... Muchas gracias.